Las claves ajenas sí admiten nulos o duplicados, siempre que no estén sujetas a restricciones adicionales. La restricción de valor no nulo obliga a eso, a no almacenar nulos en esa o esas columnas. Supongamos una tabla coordinador, siendo la columna DNI su clave primaria, y una tabla asignatura con COD como clave primaria. Necesitamos una tercera tabla que aloja dos claves ajenas, una hacia coordinador y otra hacia asignatura, siendo la clave primaria de esta tabla, una de estas claves ajenas, la columna prof de profesor. El detalle importante en esta tabla coordina es que la otra clave ajena la hemos convertido en clave alternativa, una clave candidata que no es la primaria. Puesto que en SQL no hay definición explícita de clave alternativa, lo que hemos hecho es simular su comportamiento como clave candidata, esto es, que no admita duplicados con un índice único, y que no admita nulos. Tengamos en cuenta que es indiferente qué clave ajena hace de clave primaria y qué otra hace de alternativa. Esta tabla, que hemos llamado Coordina, representa qué profesores coordinan qué asignaturas. Empezamos a insertar en la tabla Coordinador. La única restricción en esta tabla es la de clave primaria. Respetándola, podemos insertar una fila, otra fila,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 Es decir, la cardinalidad mínima de asignatura en la relación coordina es también cero. Puedo almacenar todas las asignaturas que quiera. En este momento ya podemos insertar relaciones entre unos y otras. Aparte de la integridad de clave, que las claves candidatas no almacenen nulos, y de la integridad referencial, que nos obliga a elegir valores previamente almacenados en nuestras tablas, no existe ningún otro impedimento para insertar nuestra primera fila en la tabla coordina. Si quisiéramos insertar una segunda fila, mientras que no se dupliquen valores de clave candidata, no hay problema. Si pretendemos almacenar, en este momento, que el coordinador 32 también coordina la asignatura FBD, tenemos un problema. No podemos duplicar en la columna Coordinador el identificador 32, porque ya hay otra fila que lo usa. Llegamos a la conclusión de que cualquier coordinador solo puede coordinar, como máximo, una asignatura. La cardinalidad máxima de coordinador respecto de la relación coordina es 1. Si intentamos ahora insertar otra fila con el código de asignatura m1, aunque el coordinador es otro, tenemos el mismo problema pero ahora por culpa de la clave alternativa, de la columna asignatura, ya que no admite que dupliquemos valores. Esto quiere decir que la cardinalidad máxima de asignatura en la relación coordina es también 1. O lo que es lo mismo, las asignaturas solo pueden tener un coordinador como máximo. Resumiendo este ejemplo de relación uno a uno entre coordinador y asignatura, cualquier coordinador puede coordinar o no, pero si lo hace, solo puede ser una. No puede coordinar dos o más asignaturas simultáneamente. Cualquier asignatura se comporta igual. Puede estar o no coordinada, pero si lo está,